Vamos minuto a minuto, parte por parte de lo que está sucediendo en estos descarados, eso que llamamos régimen, eso que se llama dictador, eso que se llama socialismo disfrazado, de todo lo que está pasando en estos hermosos países que lo único que se ve es miseria y, aparte de todo, ellos siguen empeñados en quedarse ahí. Esas elecciones que pasaron el fin de semana, que hubo de todo un poquito. Y resulta que ahora no ganaron precisamente los que esperaba a Nicolás ni los que esperaba Diosdado. Entonces, como ganaron unos que estaban en el equipo afuera. Entonces decidieron que no se hicieran muchas ilusiones Porque ellos ya más o menos tenían escogidos los candidatos O sea que esas elecciones fue de mentiras Se gastaron una cantidad de plata Venezuela aguantando hambre Y ellos gastando de la plata por doquier Y si se roban entre ellos mismos ¿Qué se puede esperar de llegar a hacer unas elecciones Supuestamente transparentes donde todos van a participar? Si le roban a ellos mismos si se roban entre ellos mismos Claro que hay un dicho que dice Que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón y en ese caso pues ya tendrían ganado el cielo porque se están robando entre ellos mismos. Pero aquí cabe como el, el cuento ese que va en un helicóptero, Vladimir Padrino, Diosdado, Tarek y Nicolás Maduro. Van volando por Venezuela, un vuelo de Caracas a San Cristóbal, miran hacia abajo, ven y dice Diosdado, yo sería capaz de votar 10 mil dólares para ser feliz. A 10 familias venezolanas. Dijo Vladimir, yo sería capaz de votar 20 mil para ser feliz. No a 20 familias, a 50 venezolanos el que es más pudiente, que maneja mucho más billete. Tarek, al -Sami. Dijo, yo votaría 100.000 para ser feliz a 100 venezolanos Y Nicolás, mucho más amplio, dijo, yo votaría 200 mil dólares para ser feliz a 200 venezolanos y el copiloto le dice al piloto y no será más fácil darle el bote al helicóptero y votar a estos cuatro y hacer feliz a 30 millones de venezolanos sería como la mejor solución cierto porque lo que están haciendo aquí es un descaro dice el colmo del descaro la cantidad de dinero que se gastaron en las elecciones primarias para que ahora la democracia chavista diga que el PSV desconocerá los resultados y pondrá candidatos a dedo. Ojo, las elecciones eran del PSV, las elecciones primarias, que se gastaron un cojonal de plata, pero resulta que ahora el PSV va a desconocer los resultados y pondrá a ellos mismos los candidatos que a ellos les conviene. Freddy Bernal, quien se hace llamar protector, ¿Ustedes se acuerdan quién era el protector? El protector fue el que designó Nicolás cuando perdieron las gobernaciones. Entonces paralelo colocaron un protector supuestamente para hacer el trabajo del gobernador y no dejar trabajar el gobernador. Es que son bandidos, son ladrones a morir. Ahora sale Freddy Bernal, quien ya se hace llamar protector, ahora candidato chavista a la gobernación del estado de Táchira, que con las elecciones que hubo se dejó a Freddy Bernal por un lado, pero él ya sigue, o sea, él antes de las elecciones... Antes de que llegue esas famosas elecciones, él ya se da por ganador, porque con esto ya... Sabe que la tiene ganada Dijo Frey Bernal a quienes participaron en las primarias del PSV Que haber ganado no les garantiza ser el abanderado del partido O sea, fueron de mentiras Ay, es como para entretenernos un rato Aparte de que mostraron que los que están ahí peleando son una mano de gamines Porque se comportaron como tal Diosdado Cabello, vicepresidente del PSV Y el segundo hombre más fuerte del chavismo Había señalado quienes obtuvieron los votos en las primarias no podían ganar considerarse ganadores ustedes qué piensan con todo esto es que son descarados pero descarados porque antes robaban y hacían trampa a los demás pero ahora entre ellos mismos definitivamente no hay que escoger pero antes de iniciar quiero que por favor se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, porque ustedes son los que hacen que esta noticia se mantenga y que no nos callen, porque desafortunadamente a nuestros colegas allá los tienen callados, pero nosotros aquí podemos decir todo lo que está pasando, tanto en Venezuela como en Cuba, en Nicaragua, en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador... Podemos decir no lo que se nos dé la gana, lo que realmente está pasando. Palabras más, palabras menos. Una jornada perdida. Un proceso sin sentido. Un gasto electoral innecesario. Todo eso y más puede decirse ahora de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV. Celebradas este domingo 8 de agosto ante el anuncio de quienes ganaron no se convertirán automáticamente en candidatos del régimen de Nicolás Maduro Para la farsa electoral del próximo 21 de noviembre ¡Ojo! No dice para las próximas elecciones del 21 de noviembre Sino para la farsa electoral que se avecina para el próximo 21 de noviembre Desde ya Por eso digo que este señor Bernal Este señor Freddy Bernal En estas primarias perdió Pero como sabe que eso ya le dieron la vuelta a la película Pues sigue Y sabe que antes de llegar sube y ojo que este manda en la policía y supuestamente la policía no puede votar, pero ahí así lo permiten. Son tramposos por donde sea. Yo le buscan el quiebre por donde sea. Surge una muy buena pregunta y entonces, ¿para qué son o para qué se hicieron esas primarias? ¿Qué pueden esperar los opositores que quieren o que decían participar cuando ni siquiera hay respeto al voto dentro de las filas del propio chavismo. Sabemos que esto es una payasada y aquí manda el que tiene el poder así mande mal. Por eso las preferencias de la base que aún respalda el desastre socialista quedan rezagadas y frustradas. No podrán hacer porque es una, una directriz de la cúpula que comanda la tolda roja, divulgada por el candidato electo para la gobernación del estado del Táchira, Freddy Bernal quien repitió la advertencia del, del vicepresidente de la organización política, Diosdado Cabello, señalando que quienes obtuvieron los votos en la mediación interna no pueden asumir que son ganadores. O sea, vuelvo y digo, eso no sirvió para nada, esa platica se perdió. No tiene lógica o sino para qué gastaron tanto dinero, es absurdo y antidemocrático. Pero es así, ¿por qué? Es sencillo, afirma Bernal, una cosa es el debate interno y otra la batalla hacia el 21 de noviembre. Ojo, oh, pues si sabían eso, entonces, ¿para qué se pusieron a gastar plata o gastarse ese dineral en esas elecciones primarias del pasado domingo? Absurdo, pero como a ellos les interesa es atornillarse en el poder a costa de lo que sea, porque aquí no hay solución para la población. Y nosotros tenemos la obligación de ver hacia el 21, según Freddy Bernal. ¿Cómo ganar cada una de las 29 alcaldías del estado de Táchira? Y en este sentido, la Dirección Nacional del PSV analizará, hará encuestas, proyecciones, revisiones y tomará mejores decisiones para la victoria. Sus declaraciones ruedan en un video viralizado en Twitter. Volvemos a lo mismo. Si se va a llegar a tomar esas encuestas, analizar la situación, hacer proyecciones y mirar cuál sirve para una eventual victoria entonces para qué se gastaron la plata en esas elecciones primarias ahora la pregunta a todo esto ¿qué se espera con la oposición sabemos que este señor Frey bernard no es una perita en dulce y que además matiza el abuso contra la voluntad de la militancia chavista que se expresó en las urnas también resalta que en el partido están profundamente satisfechos con el proceso cuyo resultado oficial solo se notificó a quienes pasaran a la contienda en 14 estados donde la tendencia es irreversible, o sea, a los que les conviene. Ello. El chavismo cuenta con que habrá participación de la oposición, pues pese a que ni siquiera han comenzado las negociaciones en México donde los adversarios que dirige Juan Guaidó tomarán una decisión. Eso hay una cosa que dice el dicho, una cosa dice el burro y otro el que lo está enjalmando. En este caso una cosa es lo que dice Guaidó y otra cosa es la que está diciendo Nicolás Maduro. Ya en las regiones del país hay dirigentes políticos, la mayoría del Partido Voluntad Popular desplegando su campaña electoral con miras al 21 de noviembre. Por otra parte en los estados fronterizos con Colombia ganaron con la ficha de Diosdado Cabello en Táchira con Frey Bernal y Zulia con Omar Prieto, pero en los estados centrales Carabobo y Miranda fueron las de Nicolás Maduro con Rafael Lacaba y Héctor Rodríguez respectivamente. Dicha maniobra sería un compromiso con la vida y una elección de democracia. Así definió Bernal la jugada de desconocer la participación de los supuestamente 3.500.000 electores de la base de datos del PSV en las primarias, una muestra de su talante democrático. Esto lo único que ha dejado en evidencia la inconformidad dentro de las propias bases chavistas, considerando que en el pasado se duplicaba, ahora el oficialismo solo cuenta con el 15% del padrón electoral de todo el país, que alcanza más de 20 millones de electores que estaban convocados a participar en estas primarias abiertas. Ahora algo latente es ver una oposición de adorno, que es lo que está montando Nicolás. El liderazgo opositor tiene que saber que el PSV no es un partido muerto. No lo va a desplazar de la noche a la mañana sin tomar en cuenta ese porcentaje de apoyo que tiene la población. ¿Vale la pena seguirle creyendo a Nicolás y a la cúpula de babosos que tiene ahí de que va a haber un proceso de diálogo? Hay que pensarlo. Ahí les dejo esa perrita. Hasta una próxima oportunidad.